Bien, vamos al <Gun> tema central. Oh, <tose> que, ¡Qué Dios! fuerte! Le echó le el jabón al sacocho. ¡Apréndelo, señor! Eso no pase. Eh, bien, vamos a hablar del tema central, mis amigos. Panorama: Estados Unidos-Irán. Canciller dice: República Dominicana se mantiene vigilante en Consejo de Seguridad de la ONU ante conflicto. Estos son problemas que evidentemente no están al alcance de la República Dominicana. Pero si sí nosotros tenemos un compromiso con el Consejo de Velar por la Paz y la Seguridad Internacional, no se corresponden con los principios de los acuerdos internacionales, expresó Miguel Vargas Maldonado, canciller dominicano. Hay unas declaraciones de Miguel Vargas, bueno, esas son las declaraciones de Miguel Vargas que, eh, no sé si la ponemos ahora o... A ver si sí, la tenemos sí. a mano. Las declaraciones. Ok, las declaraciones Ahí de Miguel Valls. Murieron 56 personas Ay, una sí, por el asunto de la Ay, cantidad de una gente. Una estampida. Ah, fue una estampida. Sí. Okay. Ay, hay sí. más de un sí. millón de gente. Sí, sí. sí, sí, u, sí. U, u, más de 40, de 40 muertos. 56. Una, sí, una, una mm. estampida. Bien. Pues cabe destacar sobre este conflicto que mantiene el mundo sumido en la tensión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Retiró su amenaza de bombardear los tesoros culturales de Irán durante una eventual guerra bilateral. Además, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, ofreció a Irán la posibilidad de conversar sin condiciones previas para rebajar las tensiones que se han intensificado tras la operación estadounidense en Bagdad, que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani. Vamos a ver las imágenes. Bueno. La Comisión de miembro del Consejo de Seguridad tenemos una mayor responsabilidad y estamos en contacto permanente con nuestra embajador allá en New York, en Naciones Unidas. De todas formas, estos son problemas que eh, no están al alcance de la mano de la República Dominicana, pero sí, nosotros tenemos un compromiso en el Consejo de velar por la paz y la seguridad internacionales. Y cualquier hecho que atente contra la paz y seguridad internacionales, evidentemente que no se corresponden con los principios de los convenios internacionales diplomáticos que existen actualmente viviendo. Bueno, ahí está, ahí está el, vamos a abrir el debate sobre el tema... Mira, como, pienso que como bien dice eh, Miguel Vargas Maldonado, la República Dominicana no tiene una gran incidencia o no la tiene en lo que pueda suceder en Medio Oriente, Estados Unidos, y prácticamente el mundo. Sí hay que destacar que todos los países tienen un solo mensaje y es no a la guerra, no a estos conflictos, bajar la tensión que existe en esa zona del mundo. No sé si era Amado que decía eh, en principio. O sea, el mundo no es Estados Unidos y Medio Oriente, hay cientos de países que se verían afectados y que por estos conflictos de intereses, principalmente de Estados Unidos, que siempre tiene la nariz metido en todo, porque ellos se creen que son los policías del mundo que tienen que abogar por las cosas internas de los países, sabiendo que esta eh, no es la realidad, no es un sano deseo de que las cosas funcionen en los países en, o en las regiones donde ellos intervienen, sino lo que hay detrás de eso. Asuntos económicos, el tema del petróleo, eh, cuando hay países que no están de acorde o de acuerdo a las políticas que ellos les interesa que tengan, pues ahí están los Estados Unidos. En eh, lo, lo que tiene que ver con las tensiones, contrario a lo que me decía, lo que decía Fulvio, eh, pienso que los mensajes que vimos en el día, en la noche, ayer, es buscando o de alguna forma muestra que no está tanto el interés de que las cosas o los ánimos eh, se sigan elevando. El ataque de, Ir, de Irak hacia la base de, sí. Irán, de, Irán, los, de Irán. No, Irán el, el Irán. ataque de Irán a la base estadounidense radicada en Irak eh, sí, sí. dice él que es una de, decían los iraquíes, los iraníes que es una respuesta a lo que le hicieron a su alto eh, líder. Ahora bien, ellos de alguna forma dicen, eso quedó ahí por el momento. Donald Trump, Estados Unidos, no se refirió al tema, solo dijo que las cosas, eh, un mensaje muy breve a través de Twitter, que las cosas estaban bien, como que las, que, o sea, no siguió insistiendo en armar, en armar pleitos. En el día de hoy, nosotros entendemos que Estados Unidos, de alguna forma, va a dar una respuesta a esto que aconteció ¿O sencillamente estará esperando eh, ver lo que esté aconteciendo o cómo continúen las cosas eh, o las situaciones allá en esa zona en el día? Para ellos entonces fijar posiciones, ¿qué estará pensando eh, Estados Unidos y Donald Trump con este ataque? Mira, Soleimani no era, no era solamente un líder eh, de Irán, él representaba sí, todas las fuerzas revolucionarias que hay en Yemen, que hay en Arabia Saudita, que hay en Siria, que están con los kurdos, que están en Irak, y era su líder supremo, su líder supremo el que organizaba todo eso. Este avión, por ejemplo, que cayó ucraniano, tenía 63 canadienses dentro. Los canadienses son aliados de Estados Unidos. Tenía 11 ucranianos, 10 suecos, 3 alemanes y 3 británicos que también son aliados ahora dice la guardia revolucionaria iraní y le hace un llamado a la región que ellos pueden atacar a Kuwait, a Bahrein, a Arabia Saudita, a Jordania e Israel que son aliados de Estados Unidos si hay represalia en contra de los ataques que ellos han dicho por ejemplo, el ataque que hubo en Arabia Saudita sobre las refinerías de petróleo, que ahí se producen cerca eh, de 4 millones de barriles diarios refinados, es una de las refinerías más grandes del mundo. En esos ataques fue personas individuales, pero lo que ellos están planeando son ataques eh, dirigidos, diferentes, que pueden alcanzar a Arabia Saudita en cualquier momento. Pueden alcanzar a Israel en cualquier momento. No obstante, a sabiendas del gran peligro que esto significa, el hecho de atacar a la base estadounidense directamente por presencia de militares estadounidenses da una respuesta a lo que ellos habían dicho. Vamos a atacar bases militares. No ciudadanos. No ciudadanos. Pero dependiendo de la represalia que puedan tener, entonces pueden venir más ataques. Lo que veo es que esto ha llegado a niveles eh, de provocación y ya de realidades. Sí, Fulvio, pero o sea, lo que te digo es que ellos están dejando en manos de Estados Unidos. Ese mensaje que tú lees sí. lo que dice y lo mismo que dijo el presidente sí. de, de Irán. Sí, pero ellos no se van a quedar con ese solo ataque. No, no, no. Me cre creo que no. Me Entonces no están dejando hecho, en manos Estados Unidos. Pero por el momento, eso es lo que se puede decir Las percibir. naciones de Medio Oriente eh, manejan lo que se llama el derecho musulmán. El derecho musulmán está basado en, eh, en las creencias del Corán. Sí. Y, y la política, el manejo de la política también está basado en esos criterios de hecho. Lo utilizan como un arma de convencimiento a la gente... Y cuando se habla de Alá, cuando se habla del Corán, cuando se habla de la enseñanza del Corán, eh, es con la finalidad de lograr que la gente se alinee en una, en una, en una visión, en un criterio, en una interpretación del Corán. Eh, ellos saben, ellos saben muy bien que no van a lograr conseguir una una coalición de potencias mundiales que se enfrente con los Estados Unidos para provocar una tercera guerra mundial. Hasta ahora no hay esa posibilidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, no, sería extraño, sería inaceptable dentro de ese contexto ideológico el hecho de que Irán se quedara de brazos cruzados ante, ante la muerte de Soleimani y no hiciera nada. Entonces, el ataque es una respuesta. Ahora, ¿Real y efectivamente eso se va a quedar ahí? Yo creo, como dice Fulvio, que no. Yo wow. pienso que a ellos lo que más les conviene, la prudencia indica, no siga insistiendo públicamente con el asunto, pero hazlo como hemos sabido hacerlo todo el tiempo, de manera subrecticia, a la callanda. ¿Tú ves? Ahí ahora ustedes van a ver cómo van a sobrevenir una serie de atentados terroristas, que es lo que se han, ellos mejor hacen, van a venir una serie de atentados terroristas a objetivos norteamericanos u objetivos relacionados con los norteamericanos. Y los países que están apoyando a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así se evitan también la presión internacional. No hay forma de decir, no, eso vino de Irán o eso vino de... Ar no. Esos soldados muertos, eh, Estados Unidos los cobra. Sí, Merec sí, sí, claro, claro. Eh, claro mien que sí. Mientras Estados Unidos mantenga esa política de intervencionismo en países soberanos, especialmente no, no, no, no, no, no, en Medio Oriente. Siempre va a existir esta, esa tensión en el mundo, pues eh, Estados Unidos siempre se ha dado a la tarea de promover grupos rebeldes dentro de, de, de Medio Oriente. Ha pasado, pasó, pasó en Irak, pasó en Siria, eh, en donde esos países soberanos han acusado siempre a Estados Unidos de estar financiando claro. estos grupos. Israel eh, fue una hechura de ellos. Exactamente. ¿Y si fue una hechura, una hechura de ellos. Rebelde. Pasó, por ejemplo, con el caso de, de, de Saddam Hussein, que, que, que quienes los apoyaron fueron los Estados Unidos y luego entonces terminaron matándolo, alegando eh, eh, la presencia ahí de armas eh, Nuclear. Eh, de, de destrucción, de, de destrucción masiva. masiva. Entonces, todo va a depender Muy de los demasiado. resultados del ataque de anoche. Todavía eh, no vi en la prensa nacional ni internacional eh, hoy temprano no vi cuál es el resultado de, de, de este ataque, si habían eh, eh, muertos? 56 y soldados hasta ahora. Muertos es eh, lo que dice RT. Eh, entonces eh, no creo, no, no creo sé, que ya ante que... este ataque Estados Unidos se quede y, y llame a la paz. Y del eh, avión 176. Entiendo sí, que va a haber avión, una reacción. Lo del avión eh, no se ha eh, confirmado, eh, o sea sí, no hay algo, eh, una fuente uraniano, oficial. Eh, de que a... Dice que fue un misil por accidente Pero todo lo que pasa en ese entorno Sí, sí, sí. Todo sí se puede va. ser posible bueno. Pero que no, no ha sido confirmado Vamos a una llamada, tenemos una llamada, buenos días Buenos, buenos días. días Buenos días, buenos días sí. Un saludo para estas cuatro figuras Rubio, mi hermano ¿Cómo tú antes? estás, mi hermano? Qué placer escucharte Amado y la joven Hola, hola, hola buenos días Cuéntelo. Cuéntelo. Eh, bien, bien, fue un saludo, que... gracias la entrevista fue muy buena, la de mi amigo que estaba llamando para saludarlo. De Blake. Ah, de Blake, sí, ah, sí, no de Blake, Blake sí, gracias. Que es una historia de que en este país yo siempre lo he dicho, este país lo han hecho los dominicanos, no los empresarios. Los empresarios. Es el es si Son empresarios, es porque viene de Estados Unidos. Y yeah. él, Gobierno lo que han hecho en este país es carretera, es lo único, carretera. Después las organizaciones y todos los negocios y todas las organizaciones lo han hecho los dominicanos. Bueno, en este bueno. país, especialmente aquí en San Francisco de Macorís, todos, todos los empresarios vienen de Estados Unidos. que o sea, este país lo han hecho los dominicanos? Por eso bueno, fue eh, bueno que fuera ahí ustedes le esta entrevista Para que muchos no le den vergüenza Porque aquí hay muchos tapados y le dan vergüenza Bueno, esa es, es una apreciación, ¿verdad? Que hay que, sí, hay que respetar Hay muchos que, mucho que le dan, sí, sí claro. Pero bueno De mañana